La minera tiene una propia identidad que es producción y consumo. Y eso va borrando una identidad, una cultura. No, no existe la minería sustentable. No existe. Es como decir, inteligencia militar. Es un oximorón. O sea, no es posible. La minería no es sustentable. Obviamente que la la, la oferta que, que da esta industria eh, en temas económicos es muchísimo más atractiva que la agricultura. Yo me fui hijo de minero, no podría ser tan radical de denostar a la minería. Yo sí estoy en contra de la extracción del litio, pero también tengo que poner los pies en la tierra y saber de que es una actividad que es muy difícil de que se desarraigue del, del territorio. Chile aún uno lo puede comparar con un picapiedra que es piedra y no tiene más capacidad. Lo que hay que buscar obviamente es un equilibrio que, que, que permita que las comunidades, los pueblos originarios eh, puedan también eh, desarrollarse a través de ellos, pero a través de, su, de sus costumbres, de su cosmovisión. Toda esta región está sembrada de ruinas de antiguas mineras que ya no existen. Mi sueño es que esto no se convierta en una ruina porque se haya la minería esto continúe y que nosotros continuemos, eh, porque la minería se va a ir, eso es inevitable. La ocupación del territorio es una manera de, de poder luchar contra la, las mineras. La, el, el hecho de que estemos aquí, por ejemplo, hoy día, de que tú puedas ver de que la gente utiliza este lugar. O sea, mantener las costumbres de, de nuestra cultura también tiene tiene algo de ese de esa lucha de, de esa organización somos pueblos vivientes y no pueblos detrás de una, de una vitrina ¿no? que como como, se, como la que se exhibe en los museos si nos permitieran nuestra autonomía yo abogaría por ella porque creo que somos los conocedores del territorio podríamos demostrarle a esta humanidad que es posible tener desarrollo sin impacto